Hola a todos y bienvenidos a Danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella el día de hoy continuaremos con la siguiente parte de reacciones ahora concentrándonos en los alquenos y también veremos cómo se sintetizan los alquenos no siendo más, comencemos existen varias reacciones que aplican para todos los alquenos tenemos las siguientes Primera, adición de halogenuros de ácido, adición del agua, hidratación por oximercuración, cuarta, hidrobromación, oxidación, cinco, adición de halógenos, sexto, adición de hidrógeno, séptimo, formación de glicoles y octavo, polimerización. Ahí existen más reacciones pero vamos a concentrarnos en estas que son demasiado importantes en el manejo de alquenos Veamos estas reacciones de forma más detenida Comencemos con estas dos primeras reacciones Adición de halogenuros de ácido y adición con agua Cuando hablemos de adición de halogenuros de ácido vamos a recordar que vamos a trabajar con HX ¿Y quién es X? Recordemos que X es un halógeno Que puede ser bromo Yodo cloro, todos estos son halógenos entonces tenemos lo siguiente, digamos que tenemos este alqueno decimos que tenemos una cadena, decimos que aquí hay un R olviden que ahí puede ser cualquier cadena y aquí tengo el doble enlace estas cadenas pueden ser como quieran lo que me vamos a interesarnos es en este doble enlace ¿qué vamos a agregar? vamos a agregar el halógeno, digamos que vamos a agregar HBR vamos a agregar este halógeno para que ocurra esto como es un ácido fuerte el hidrógeno se va a ir a pegar a uno de estos carbonos y de igual forma lo va a hacer el bromo entonces va a reemplazarse un hidrógeno acá y el bromo a un lado nos quedaría de la siguiente forma digamos acá C y aquí iría digamos el hidrógeno y a este lado Iría el alógeno, en este caso sería el bromo. Tenemos acá este, nos vemos que acá está el R, R, que quedaría el R y el otro R. Contemos los enlaces del carbono: 1, 2, 3, 4 enlaces. Ahora otro carbono: 1, 2, 3, 4 enlaces. Quiere decir que se convierte de un alqueno a un alcano. Esta es la adición de un halógeno de ácido. Ahora veamos qué pasa con la adición del agua cuando adicionamos agua estamos hablando de una hidratación, siempre que adicionemos agua vamos a hablar de hidratar, entonces hacemos lo mismo, vamos a dejarlo así, tenemos esta cadena y nos vamos a concentrar en este doble enlace, ahora vamos a adicionar agua, pero cómo ocurre esta reacción, para que ocurra esta reacción necesitamos de un ácido, de, estamos de un ácido, puede ser el ácido sulfúrico o también puede ser el ácido clorhídrico, pero generalmente se utiliza muy bien el ácido sulfúrico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Similar a lo que ocurría con el HBr, se va a descomponer el agua en iones hidrógeno y OH. O sea que un hidrógeno se va a pegar a un, a un lado y el OH se va a pegar al otro. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Entonces, voy a poner aquí un hidrógeno y al otro lado voy a pegar un OH. Macronicó estuvo trabajando un poco respecto a esto, entonces existe, digamos, una orientación respecto a dónde se iría a pegar. Esta, por ejemplo, sería una orientación de Marconicot que el OH quede para este lado y no para este. Y viceversa. Bueno, veamos ahora... Otro siguiente tipo de reacciones Bien genios Tenemos ahora esta siguiente reacción Hidratación por oximercuración. Se puede dar en dos etapas Entonces miremos cada una de ellas En la etapa 1 Tenemos el alqueno Y lo ponemos a reaccionar con el acetato mercúrico En presencia de agua ¿Qué ocurre? Pues 1H OH se pega a este lado Y aquí queda pegado en el otro carbono, el acetato de mercúrico. Ahora, ¿qué se hace? Ya teniendo esto, hemos roto o cambiado este doble enlace por un enlace simple. Ahora, vamos a utilizar el borohidruro de sodio. ¿Para qué? Para que éste se libere y en vez de que haya este compuesto, se le pegue un hidrógeno. Esta es otra forma de generar alcoholes. Así como la hidratación. La hidratación por oximercuración Es otra forma de generar alcoholes Esta se, es muy útil cuando digamos Hay algunos alquenos que no se dejan hidratar solamente con agua Veamos ahora una cuarta reacción Tenemos ahora esta cuarta reacción Hidroboración, oxidación Vamos a hacer lo mismo Vamos a llevar este alqueno a un alcohol Para ello vamos a apoyarnos del Hidruro de boro y de este compuesto THF que es el tetrahidrofurano. ¿Y esto para qué? Para poder romper el doble enlace y que se me pegue este compuesto que es BH2 al carbono. Pero aún no he obtenido el alcohol, o sea que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adicionar H2O2 en presencia de una base, en este caso puede ser hidróxido de sodio y de nuevo agua. Todo esto con el fin de que vaya un hidrógeno a este lado y se libere el BH2 reemplazándolo por un OH. De esta manera obtendríamos en esta reacción de hidroboración este alcohol, que es una cadena de un alcano con un grupo OH. Veamos una quinta y sexta reacción. Quinta y sexta reacción de alquenos. Tenemos la adición de halógenos o también la adición de hidrógenos. Para adicionar un halógeno, no olviden que el halógeno puede ser bromo, yodo, cloro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Tengo estos dos halógenos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Rompen el doble enlace que está acá y uno va a reemplazar a un acá este enlace y el otro reemplaza al otro. Entonces, quedaría un X a un lado un X al otro. Eso es lo que ocurriría. Y tendríamos un alcano, el cual ya tiene dos halógenos, que pueden ser cualquier tipo de los mencionados anteriormente. Ahora, si hablamos de adición de hidrógeno, tenemos el doble enlace y vamos a adicionar el hidrógeno. El hidrógeno, ¿qué va a hacer? Va a romper de igual el doble enlace. Entonces va a quedar, podemos poner un hidrógeno a un lado y un hidrógeno al otro. Y se nos convierte un alqueno a una cadena lineal de alcanos. Pero para que esto ocurra, necesitamos de un catalizador, que puede ser platino, paladio o también puede ser el níquel, entonces de esta manera se puede dar esta reacción, a diferencia del halógeno que puede entrar directamente, veamos dos últimas reacciones para los alquenos, para cerrar estas reacciones tenemos ya la formación de glicoles y la polimerización, para la primera tenemos que el alqueno se pone a reaccionar con este agente oxidante que es el permanganato de potasio en presencia de agua y a baja temperatura lo que ocurre, se rompe el doble enlace y por este agente oxidante y en presencia del agua se van a generar dos grupos OH y como están pegadas de las dos cadenas de carbono de acá hay un carbono y otro tenemos aquí lo que se llama un glicol o los glicoles entonces, siempre que tengamos un alqueno en presencia de permanganato, vamos a obtener este compuesto. Ahora, la polimerización. Como su nombre lo dice, se genera un polímero. Entonces, digamos que tenemos esta cadena, digamos que tenemos el eteno, en presencia de hidrógeno, un catalizador y un gran cambio de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que, lo que pasa? Esta cadena, eh, como es eteno, olviden que es doble enlace, entonces, se rompe el doble enlace y se genera una cadena lineal. Entonces ya no es una, un eteno, sino que es una cadena lineal. Pero, ¿qué es lo que ocurre? A esta cadena se le pueden pegar muchas más, N cadenas. Entonces, por ejemplo, podemos mirar que como parte de este compuesto, que es el eteno, vamos a tener acá un polietileno, que es un polímero. Y los polímeros se relacionan mucho con todo lo que tiene que ver con los plásticos. La producción de plásticos se genera partiendo de cadenas de doble enlace, de cadenas mucho más simples como lo de los arcanos, pero N cadenas. Entre más largas, más varía la estructura del polietileno. Puede haber polipropileno, entre otros polímeros que son importantes en toda la industria de los plásticos. Veamos ahora todos los procesos que hay en la síntesis de alquenos. Ya hemos visto todo lo que parte de la reacción de alquenos, ahora vamos a ver cómo se sintetizan estos alquenos. Pasemos ahora a la síntesis de los alquenos, quiere decir cómo generar alquenos. Entonces tenemos varias formas de obtenerlos, el primero se conoce como el craqueo catalítico que parte a través de cadenas de petróleo, el segundo la deshidratación de alcanos. tercero deshidratación de halogenuros de alquilo y cuarto y último deshidratación de alcoholes estas cuatro formas me permiten generar alquenos veamos cada una de ellas para entenderlas mejor tenemos ahora estas dos reacciones de síntesis primera, craqueo catalítico digamos que tenemos una cadena larga de carbonos por ejemplo acá tenemos una cadena de 8 carbonos y vamos a romper esa cadena esto lo vamos a hacer con el catalizador que es el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio y con aumento de temperatura. O sea, vamos a aumentar la temperatura con este catalizador. ¿Qué ocurre? Se rompen esas cadenas de carbonos. Nos va a quedar, por ejemplo, acá cinco carbonos y al otro lado se me va a generar el alqueno. Entonces, esta es una cadena lineal, o sea que aquí tenemos el alcano y aquí podemos ver que se genera el doble enlace. O sea, aquí tenemos el alqueno, 5 carbonos y 3 carbonos me daría el total de 8 carbonos. Entonces, ese rompimiento se conoce como craqueo catalítico. Ahora, deshidratación de alcanos. Como su nombre lo dice, vamos a quitarle a los alcanos hidrógenos, problema de deshidratar. Entonces vamos a quitar, en este caso, lo vamos a hacer en presencia del platino y con temperatura. Esta es una cadena lineal. Si yo le quito a esto un hidrógeno y otro hidrógeno se me va a unir y se me va a generar un doble enlace o sea que aquí se va a liberar hidrógeno, entonces aquí tenemos el alqueno que partió de una cadena lineal de arcanos, no olviden que este es el butano, en este caso este sería el 2-buteno, hay que cambiar totalmente ya el compuesto, veamos las otras dos reacciones de síntesis para terminar ahora estas dos reacciones más deshidrogenación de halogenuros de alquilo, tenemos este halogenuro de alquilo tenemos hidrógeno y bromo y lo vamos a poner a reaccionar con OH en presencia de este compuesto que es el famoso etoxi y, metanol, y etanol ¿sí? entonces tenemos OH etoxi y etanol ¿qué es lo que ocurre? cuando tenemos este tipo de reacción, este bromo se libera y se genera aquí un doble enlace. Entonces tendríamos lo siguiente. Acá se uniría este carbono y acá se formaría un enlace doble. O sea que este se liberaría quedando en este caso el HBR liberado. Y nos quedaría el alqueno. Entonces tenemos un alcano con halogenuro de alquilo que se convierte a un alqueno. Por último tenemos la deshidratación de alcoholes. Tenemos un alcano con alcohol ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a eliminar estos dos para que se genere el alqueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? En presencia de un ácido, en este caso puede ser el ácido sulfúrico, y con un gran aumento de temperatura. Esto se libera y se genera aquí el doble enlace. Y por último, se libera también agua. Entonces, tenemos un alcohol que se nos convierte a otro alqueno. Con esto, daríamos por concluido... Este siguiente tema de reacciones de alquenos y síntesis y síntesis de alquenos. En el próximo video nos concentraremos en los alquinos. Este video lo veremos la próxima semana, así que no se lo pierdan, genios. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. De igual forma, invito a que me sigas en Instagram y Facebook. Muchas gracias y hasta un próximo video.